Hola amigos, esta información que quiero compartir no la van a encontrar en ningún medio de comunicación abierta, porque es una verdadera caja de Pandora. En mi estudio sobre el estado financiero de la educación pública chilena, he detectado que hay más de un billón de pesos en saldos sin acreditar. Para alcanzar un billón de pesos habría que hacer 29 teletones. Saldo sin acreditar es sinónimo de malversación de fondos públicos, lo que constituye un delito, y no hay nadie preso por ese delito. Para buscar la causa de tal magnitud de dinero malversado, tenemos que volver años atrás cuando Contraloría hace una investigación y en su informe final pide sancionar a 77 municipios y 28 corporaciones ...por malversación de fondos CEP. Este documento de Contraloría obliga a someter a juicio a alcaldes en ejercicio... ...y lo más probable es que ellos terminen presos en la cárcel. Los políticos de aquel entonces año 2011... ...para proteger a sus alcaldes... ...se ponen de acuerdo y hacen una ley que modifica otra ley... ...lo que les deja a todos libres de polvo y paja. Esta ley además permite que muchos otros sostenedores puedan regularizar su situación de dineros malversados. A esta ley se le llama hasta hoy en día la ley de perdonazo en educación, que además entrega un mensaje subliminal muy fuerte, viniendo desde el legislador respecto a este tema. Simplemente que malversar fondos no es malo. Es por eso que a partir de esa fecha los sostenedores siguen malversando fondos a destajo, sin control, considerando que en cualquier momento nuevamente los políticos hacen otra ley del perdonazo. Actualmente estamos... En un proceso de desmunicipalización, es decir, las escuelas pasan de los municipios a los servicios locales de educación. Es en este contexto donde hago una nueva consulta a través de transparencia al Ministerio de Educación. Les pregunto, ¿en qué parte del convenio de traspaso está establecida la forma en que van a restituir los municipios los dineros malversados? Esta pregunta no tiene respuesta. Pasan meses en que el Ministerio de Educación se tiran la pelota unos a otros sin saber qué contestar, porque no hay ningún documento que considere este tema. Todo radica en que la ley de desmunicipalización no contempla este tema de devolución de dinero malversado. Por lo tanto, aquí, en este caso, el Ministerio de Educación se hace cómplice de este delito al no Dar a conocer en el momento correspondiente cuando se hace esta ley, de es que esta ley había que modificarla porque se le debía dinero al Ministerio de Educación. Son dineros que el Ministerio de Educación entregó para ser usados en la educación. Al no usarse en la educación, tendrían que haberse restituido al Ministerio de Educación. Prácticamente, el Ministerio de Educación hoy en día está diciendo a los alcaldes. Entreguen las escuelas y los liceos a los servicios locales de educación, después se van para su casa, se lavan las manos y aquí no ha pasado nada, no le den un, un peso a nadie porque nosotros, el Ministerio de Educación, no le vamos a cobrar. Con todos estos antecedentes hago un emplazamiento al fiscal nacional para que investigue los hechos. De la Fiscalía Nacional me indican que el fiscal nacional no hace este tipo de investigaciones. Que debo recurrir a una fiscalía local. Sin embargo, este es un problema de connotación nacional... ...y por lo tanto debiera haber asumido su rol fiscalizador. Al ver que no hay ninguna instancia a nivel nacional... ...que pueda resolver el tema, lleva, me lleva a... ...tener que hacer una demanda contra el Estado de Chile... ...por vulneración de derechos del niño... ...ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos... ...porque... Esos dineros malversados tendrían que haberse usado para mejorar la calidad de la educación de los niños más vulnerables y disminuir así la brecha existente entre la educación privada y la educación pública. La disminución de brecha es un mensaje que todos los políticos usan pero no saben a qué se refieren. Porque si vemos en el historial en realidad son los mismos políticos los que han generado mayores brechas toda la ciudadanía está consciente de que son los políticos los que hacen leyes para protegerse ellos mismos y aún más. En este caso, si ustedes se dan cuenta, las leyes que se han hecho son para proteger y esconder delitos. Es por esta razón que estoy proponiendo una iniciativa popular de norma llamada Superintendencia Anticorrupción. Tenemos poco tiempo para reunir las 15.000 firmas. Por eso te agradezco tu apoyo con tu firma y con compartir este video. Muchas gracias.